Que llevamos cuánto tiempo hablando de una infrafinanciación eh, justa eh, ¿no? que necesitamos un, un sistema distinto eh, una, un debate sosegado por supuesto alcanzar consensos para tener eh, bueno, pues unas inversiones claras en materia de infraestructuras en una comunidad como la nuestra totalmente la, abandonada siempre a la cola no, no sin recursos de la, de la, de suficientes ayer, ¿no? lo dicen los datos o sea que lo, no, no, estos son eh, pues, no lo dicen es, me, todos los me, datos los, de todos los de, expertos de, de suma, que analizan la situación en la que está la comunidad valenciana también. totalmente abandonada. En fin, necesitamos sí. el corredor mediterráneo eh, de manera inaplazable, las inversiones que se han hecho son absolutamente insuficientes y el panorama que nosotros tenemos en cómo está conectada eh, los transportes en la Comunidad Valenciana hablan por sí solos, ¿no? Ahí teníamos un cercanías que adelanta un AVE que, de, de, a de, de, de velocidad, sí, no sé si es pero en todo, en todo caso yo lo que creo es que ha llegado el momento de los hechos es decir, ya tenemos todos los informes habidos y por haber, todas las comisiones habidas y por haber y creo que se que necesita la la ciudadanía necesita de, de... ver que llegan los recursos para poder invertir Totalmente en políticas sociales en cercanías es hay necesario más de 1400 la política de, de los euros. hechos es necesaria la política de los hechos, la política de los discursos, ha quedado desfazada. Que has aplicar, por la has dicho en un momento determinado una cuestión que yo creo que visualiza muy bien lo que pasa ¿no? en, en términos en general de inversiones y de, y de aplicación de recursos eh, en particular, yo eh, hablo por la, por la comunidad valenciana ¿no? porque has dicho, si Compromiso hubiera apoyado los presupuestos se podría haber abierto una vía de diálogo. ¿Una vía de diálogo para qué? Es decir, quiero decir ¿Estás eh, queriendo decir lo que efectivamente es que eh, estamos en una política y en términos de recursos funciona, de chantaje, no. en el que cuando tú estás votando no. a favor de los presupuestos, no, no se abren vías no, de no, diálogo no, no, para no, poder no. favorecer a aquellas comunidades no, no, que apoyan no. los presupuestos generales del Estado. Popular y no hay más que ver quién apoya los presupuestos Parti... para saber dónde se producen inversiones, dónde se acepta. El Partido Popular donde... por sí solo no...